el CMS o gestor de contenido WordPress seguro. Y para decir que sí, os puedo comentar que tiene la comunidad de desarrolladores más amplia que existe entre todos los gestores de contenidos. Hay varias empresas bastante reconocidas que se toman muy en serio el estar siempre avisando y reportando errores y vulnerabilidades críticas que pueda haber en torno a WordPress. Pero precisamente el ser tan reconocido, el ser tan usado dentro de la comunidad Creo que era el 34% de las webs del planeta internet usan WordPress. Eso hace que sea blanco de muchísimos que quieren atacar a websites eh, con esta plataforma tecnológica. ¿Qué ocurre? Que el instalar un WordPress y olvidarnos, eso es inseguro. Eh, entonces. Lo recomendable siempre va a ser que estemos al tanto de las vulnerabilidades y las distintas versiones. Con lo cual, si sale una versión nueva de WordPress, que se autoinstale automáticamente en nuestro servidor web y tener instalado algunos plugins de seguridad. O sea, por ejemplo, yo recomiendo el Wordfence. Hay otros tantos muchos que le dan un gran extra de seguridad a nuestro WordPress, tener un sistema de copia de backup, eh, con lo cual, si ocurre cualquier detalle, pues siempre podemos tener nuestra copia para poder tirar y poder reinstalar todo inmediatamente. Y, y plugins de seguridad, como el que os comentaba, sería muy recomendable. Entonces, eh, una instalación de WordPress donde le instalamos plugins de seguridad, donde tenemos un plugin de backup, eso puede ser una instalación bastante segura y protegida contra vulnerabilidades. Si actualizamos los plugins, actualizamos WordPress conforme salen nuevas versiones, eso será bastante adecuado para eh, tener un WordPress seguro. ¿Lo instalamos y nos olvidamos? Eso es muy inseguro, eso puede ser bastante peligroso para nuestros datos. Eh, espero que eh, si tenéis más preguntas sobre estos temas comentármelo que seguimos la conversación en redes. Saludos.